Muy buenos días, muy buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen cada sábado en el programa Tu Encuentro con Dios. Ya estamos en Facebook Live, las personas que quieran escucharnos y que puedan compartir con nosotros este momento, este momento de estudio, de escudriñamiento de la palabra de Dios, están invitados no solamente a escuchar, sino también a compartir, los que quieran compartir este mensaje. Un saludo y un abrazo a todos aquellos que nos siguen cada sábado en este programa Tu Encuentro con Dios. Nuestro objetivo, como siempre, es ayudar a las personas a conocer más el camino que nos lleva a nuestro Señor para poder vivir una vida de bienestar. Tal vez una de las preguntas que nos hemos hecho siempre es, ¿por qué me siento mal cuando, cuando cometo un error? ¿O por qué me encuentro este, o me siento culpable cuando no tengo o no hago las cosas como, como debe hacerse? Sin duda más, uno de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles en las que, sabiendo las reglas o conociendo la verdad, no la hemos seguido. Pero eso es parte de nuestra naturaleza. No por eso vamos a jugar con ella. Pero es importante entender que, el pensamiento de creer que somos personas que algún día vamos a ser perfectas, que nunca vamos a cometer ningún error, es un pensamiento equivocado. Equivocado porque somos seres humanos y vivimos en circunstancias adversas a nuestra naturaleza. Cuando Dios creó la naturaleza, nos creó perfectos. Nos creó sin pecado, sin tendencia al mal. Éramos personas que teníamos bienestar, pero bienestar a plenitud porque la presencia de Dios estaba allí. Dios se movía, caminaba, hablaba con el hombre. Sus criaturas eran parte de su convivir diario. Esta visión de que somos seres creados para vivir en bienestar, es una visión que se perdió mucho hoy en día, por varias razones. Una, porque el hombre se degradó, desarrolló conceptos muy terráqueos o terrenos, basados en la infelicidad, en los fracasos. Hemos desarrollado un concepto de eh, insectos, como insectos, que, que nos damos cuenta que somos insectos y como insectos no tenemos alternativa más que vivir hasta el día que tengamos que morir. No hay un, un, una, una cosmovisión un poco más amplia que el simple hecho de pensar de que nacemos vivimos, crecemos, morimos y se acabó la historia. Dios no creó al ser humano en ese concepto. Y la segunda razón es porque no solamente hemos desarrollado ese concepto de irrealidad dentro de nuestra cosmovisión, porque no somos hechos para vivir solamente por un tiempo, sino que Dios quiso que viviéramos eternamente, sino que además de eso nosotros hemos desarrollado un concepto en el cual podemos vivir solos, sin necesidad, de un contacto con nuestro Creador. Y esa es la mayor razón por la cual muchos de nosotros no hemos desarrollado bienestar en nuestro diario vivir. Esa es la mayor razón por la que muchos de nosotros nuestra, eh, en, en nuestra vida la hemos eh, vivido con, con luchas, con, con problemas, con circunstancias que muchas veces nos avasallan porque no tenemos una idea de cómo resolverlas, no tenemos una forma de pensar más allá de nosotros mismos, y es allí donde justamente quiere Dios que nosotros entendamos que quiere darnos su ayuda, que quiere darnos su mano, que nos conduce en los momentos difíciles de nuestra existencia, en las historias de la Biblia encontramos a hombres y mujeres registrados en este maravilloso libro que en algún momento de sus vidas se desconectaron de Dios, buscaron sus propios caminos y se dieron cuenta que esos caminos que buscaron solamente los llevaban cada vez más hacia el lodo, hacia el hundirse en la arena movediza, en la arena de los problemas, han intentado por sí solos tratar de resolver circunstancias que de algún modo no se dieron cuenta que había una, un ancla que, los permit, que les podía, podía dar sosiego, bienestar en medio de la tempestad. Se olvidaron que Dios quería cosas buenas para nosotros. Y en vez de acudir a Dios en búsqueda de ayuda, en búsqueda de una salida, Intentaron salir solos y cada vez que se movieron, se hundieron más. Te lo digo por experiencia. Estoy escribiendo un libro que cuenta un poco mi experiencia de vida espiritual. Vivir sin Dios no es vivir. Vivir desconectados de Dios es como vivir o con querer volar sin alas. Es como tirarse de un, paracaídas, de un, de un avión sin paracaídas. Es como querer salir de un, de un aeropuerto sin gasolina, suficiente para llegar al lugar donde tú quieres ir. Vivir sin Dios es como no tener sentido del por qué o no entender el sentido de por qué vivimos aquí. Por qué tenemos vida y razón para vivir. En este tu encuentro con Dios, quiero... Contarte un poco la vida de un hombre que yo admiro por su capacidad, por su sabiduría, por su grandeza. Él era un joven pequeño cuando Dios lo eligió para que sea el rey de Israel. Saúl había traspasado la gracia divina. Había sido rechazado como rey. Y Dios necesitaba darle un rey al pueblo. Así que le dijo al profeta que vaya a la casa de él. Y él llegó allí y como las expectativas del ser humano, así también eran las expectativas del profeta. Y le dijo al papá, dile, por favor ven y tráeme a tus hijos. Y el Espíritu de Dios le hablaba al profeta para decirle a cuál de ellos debía ungir para que sea el futuro rey. Y pasaron todos sus hijos, los que estaban en casa. Y el Espíritu le dijo, le dijo, ninguno de ellos es. Hasta que le preguntó y le dijo, ¿hay alguno más en tu casa? Porque el Espíritu me mandó aquí, Dios me mandó aquí. ¿Ya terminé con tus hijos? No hay uno más que está en el campo. Y lo mandó a llamar, su nombre era David. Y en cuanto lo vio, el Espíritu le dijo, este es. Y tomó una vasija de aceite y ungió como símbolo de pacto de este joven siendo dedicado, preparado para llegar al futuro, a ser el futuro rey. David, cuando era niño, era un joven muy correcto, muy amable. Era un joven que había desarrollado modales y principios tales como Dios esperaba para él. David había sido criado bajo la, la tutela de su padre de la manera más ética, con los principios y valores que un joven debe tener para ser un joven de éxito, un joven correcto. Sin embargo, cuando tomó el poder y llegó a ser rey, nosotros nos cuenta la historia que comenzó a perder su sentido de humanidad que él tenía. Dios lo había advertido a Israel que cuando ellos tomaran reyes, tomaran reyes o hicieran o tuvieran personas que pudieran ser parte de su, de su gobierno, que tuvieran el poder, estos iban a cometer errores serios contra ellos. Iban a tomar a sus hijas por mujeres, iban a matar a sus familiares, pero ellos no hicieron caso, igual querían rey. Y por eso Dios les dio lo que ellos querían. Como parte de esta realidad, Dios decidió elegir a David como su rey. Y cuando David llegó a ser rey, cometió los mismos errores que cometen aquellos reyes que no entienden, que tienen una función divina para cumplir su misión. Este hombre hizo una gran labor para con su pueblo. Era un hombre sabio, muy inteligente. Tenía la compañía divina para su trabajo como rey, su gobierno estaba circunscrito a la voluntad de Dios, pero él como persona comenzó a cometer algunos errores, cometió homicidio, fornicó, adulteró, mató, aunque tenía en su corazón un espíritu de adhesión a Dios, de hacer su voluntad, aún así, aún así, su corazón se había alejado de su Señor. Después que Dios reprendió su corazón y el profeta le reveló su pecado, este hombre se dio cuenta que realmente había tomado el privilegio como una afrenta contra su propia realidad espiritual. Su dependencia con Dios se había detenido por su decisión de cometer errores tan difíciles que podría cometer un hombre que supuestamente dependía de la voluntad de Dios. Llegó un momento en que su corazón se había entenebrecido tanto que no tenía ya conciencia de las cosas que hacía mandó a matar a su, propio, a su propio jefe de su ejército para tomar de su mujer. En la experiencia de este hombre podemos encontrar al ser humano que quiere servir a Dios, pero al mismo tiempo comete errores, que quiere ser un siervo de Dios y hacer lo que Dios le manda para su pueblo, pero al mismo tiempo es un ser humano con sus falencias con sus errores a cuestas. Y esto ha producido en la vida de David un sentimiento profundo de dolor, de desesperación, de desasosiego. La incertidumbre en su vida comenzó a tomar control. Él no sabía si realmente Dios lo podía perdonar. Hasta que un día él dobló sus rodillas y dobló su corazón, simbólicamente hablando, para decirle a Dios que estaba herido por dentro. Que su vida estaba realmente en camino al descalabro, al caos. Que su reinado no era más que simplemente su poder en acción a favor de un pueblo que él lo había, lo había entregado pero que su función como ser humano, como un siervo de Dios, como un encargado de Dios, como un enviado, un mensajero de paz. Su pueblo lo tenía, pero él en su corazón, ¿no? Su vida estaba completamente entregado al mal. Aunque en algún momento Dios, después que él se arrepiente, Dice que su corazón se parece al corazón de Dios, por su amor por su pueblo, por su identificación con sus necesidades, por su ímpetu, por querer que su pueblo sea un pueblo triunfante. En su corazón había una lucha tan grande. Que él mismo no podía entender hasta que un día decidió entregar su corazón a su dios tener un encuentro con él porque el bienestar se le iba de las manos su vida de caos ahora en las manos de dios podía restaurarse y él decidió abrirle el corazón y la mente a su hacedor. Y gracias a esa actitud, Dios tomó control de su corazón. Dios tomó control de su vida. Y comenzó a hacer la obra que un día él terminó con el bienestar y la paz que David quería. En el capítulo 32 del libro de los Salmos. David escribe el bienestar que produce el perdón de Dios. En este programa en el cual nosotros hemos puesto tu encuentro con Dios, queremos que esta experiencia al leer el texto también pueda ser tuya. Que así como David experimentó el perdón de Dios, tú también puedas experimentarlo. Todos necesitamos un reencuentro especial con nuestro Hacedor. Todos necesitamos que nuestro corazón sea llenado de su presencia para poder vivir una vida victoriosa, llena de bienestar y paz mientras esperamos su venida. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos creer en ese Dios que siempre estuvo del lado del hombre. Y siempre quiso cosas buenas para nosotros, solo que nosotros nunca lo entendimos. Nos alejamos como ovejas, nos fuimos de la, de, del redil de Dios, buscando algún bienestar en el mundo y sus vicisitudes. Y terminamos hundidos en la arena de nuestra propia confusión, embarrados en nuestro propio mundo solos en el abandono, como el hijo pródigo tratando de comer la comida que daban a los cerdos, en la condición más paupérrima que un hombre puede llegar cuando comete el error de separarse de Dios. Mas Dios en su misericordia extiende su mano y al pecador más empedernido le da la oportunidad de poder tener un encuentro personal con él. Ese es el Dios que yo te presento en esta mañana. Y en su palabra, el salmista, después de haber recibido el perdón que Dios puede dar al corazón más empedernido del hombre, escribe, capítulo 32 del libro de, de los Salmos, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada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 Dios no se acuerda más de las cosas que pasaste cuando tú abres tu corazón y te entregas al Salvador. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Él cuenta su historia y dice mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando un hombre tiene pecado y no ha confesado delante de Dios, su transgresión comienza a secar sus huesos. Su vida se convierte en una vida llena de caos y tristeza. Mientras callé, mientras no confesé, mis huesos se secaron. Mi cuerpo dejó de tener sentido una parábola y una ilustración impresionante la que usa el salmista en mi gemir todo el día cuando uno tiene un pecado todo el día, camina con él lo molesta, le molesta permanentemente no le deja tener paz vive en aflicción interna porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano Amigos, hermanos, a veces vivimos la rutina de la iglesia, la rutina de la vida cristiana, o la, la rutina de un hombre que trabaja, de un empleado común, y nos olvidamos que dentro de nosotros está corriendo una situación que todavía no hemos arreglado con Dios. Es allí donde el enemigo toma control de nuestras vidas y nos hunde, y nos hunde cada vez más. Es allí donde el enemigo destruye nuestro bienestar y nos convierte en personas desgraciadas. Nuestro verdor se vuelve en sequedad cuando el agua viva del bienestar de Dios no está en nuestros corazones. Hasta que llegó el momento en que David le dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Hay algo más maravilloso que recibir el perdón de alguien? Cuando tú cometes un error y recibes el perdón de una persona, tu corazón se libera para siempre de la esclavitud de la culpabilidad. Pero ¿tú te imaginas ser perdonado por Dios? ¿Tú te imaginas la grandeza de la misericordia divina que nos permite a nosotros recibir el perdón de Dios y recibir la promesa que nunca más se acordará de nuestros pecados? Cuando los humanos perdonamos, generalmente siempre estamos recordando aquellas cosas que pasaron. Como que masticamos nuestro propio vómito y después... Queremos liberarnos de él, pero no podemos porque nuestros sentimientos de egoísmo y orgullo no nos permiten. Pero en el corazón de Dios no hay rencor. En el corazón de Dios hay misericordia, hay bondad, hay paz para con el ser humano. Solo necesitas confesar tu pecado delante de Dios. Por esto...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 que cuando tú entregas tu corazón a Jesús, Él te perdona. Cuando tú tienes un encuentro con tu Dios, el Creador de ti mismo. Ese Creador que te trajo a la existencia por su misericordia y por su amor. Tú recibirás cánticos de alegría, cánticos de liberación, plenitud de bienestar. No hay cosa más maravillosa que quitarte el bulto de la iniquidad y del pecado y de la culpabilidad y ponerla a los pies de Jesús. Él tiene la, la capacidad de poder destruir aquello que te, que te oprime, que, tú no, que no te deja vivir en paz, que no te deja crecer ni en tus negocios, ni en tu desarrollo profesional, ni en tus relaciones como persona, que no te permite vivir. Dios quiere darnos vida pero vida en abundancia. Cuando en tercera de Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Muchos de nosotros no podemos recibir prosperidad porque no tenemos nuestro corazón arreglado con Dios, no tenemos nuestras confesiones hechas delante de Dios con plenitud y con sinceridad. Vivimos experiencias de soledad porque nosotros no hemos tomado la mano de la compañía de Dios. No nos hemos acercado a Él para buscar de Él su ayuda. Vivimos como huérfanos, sin padre, cuando el padre está constantemente buscándonos para establecer un pacto con nosotros. Hemos hecho que la religión se convierta en nuestra razón de ser. Las reuniones de la iglesia, las ocupaciones de las juntas, los comités, las reuniones con nuestros hermanos para poder planificar situaciones, para poder ver el seguro de la iglesia, para ver cuántos están registrados, si hay bautismos o no hay, si hemos cumplido nuestras metas y nos hemos olvidado que nuestra relación es lo más importante. Nos hemos olvidado que Dios y yo que Dios y tú es la verdadera religión que nosotros tenemos que practicar. Gracias a Dios por la pandemia, que nos hemos olvidado de depender tanto de una congregación y hemos aprendido a vivir de la relación de la familia con Dios, de la persona con Dios. Las circunstancias mismas nos van enseñando lo que siempre Dios quiso enseñarnos a nosotros. Que Él está a la puerta de nuestro corazón, tocando la puerta para que nosotros podamos abrirle y darle un espacio para que libere nuestra vida de las transgresiones y de los problemas que tenemos cada momento. Dios quiso enseñarnos a nosotros de que Él es un, un ser de relación. Y no de religión. Que él es un Dios personal que quiere el corazón del hombre. No solamente sus reuniones. Dios está interesado en que sea tu corazón transformado. El que finalmente se mueva para dar testimonio de su misericordia a otras personas. Estamos estancados en un sistema organizacional. Y nos hemos olvidado del principio de que la relación con Cristo fue la que movió a los discípulos a predicar el evangelio con denuedo en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nuestras cargas individuales son tan fuertes que la congregación no pudo liberarnos. Porque no fue hecho para eso. La congregación fue hecho para la comunión de los hermanos. Pero la verdadera liberación de nuestras culpas y de nuestra iniquidad se dan en la relación personal con nuestro Salvador, en nuestro encuentro individual con nuestro Creador, quien sabe que somos polvo y que cometemos errores, pero él puede comprender nuestra situación y darnos la oportunidad de vivir una experiencia nueva cada día, llena de bienestar, llena de paz. El Señor dice que una vez que limpie nuestro corazón de iniquidad, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Dios no solamente limpia tu corazón, Dios no solamente limpia tu pecado, Dios también te da la guía para que tú puedas caminar por el camino correcto. Te envía su Espíritu Santo y te llenas tu corazón de él, y llena tu mente del Espíritu Santo para que él te convenza de pecado, de justicia y de juicio para que puedas conducirte en este mundo lleno de maldad por el camino correcto. Sobre ti fijaré mis ojos. Para que no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Que hay que sujetarlos con un cabestro para poder conducirles o con un freno para poder detenerlos. Si no me escuchas, no me acercaré a ti. yo quiero caminar contigo, yo te voy a guiar si tú confiesas tus pecados delante de mí. Mas si no lo haces, mucho dolor habrá en el corazón del impío, mas el que espera en Jehová le rodea, le rodea su misericordia. Está hablando un hombre que ha sido perdonado de su pecado. Está hablando un hombre como David que ha caminado en el camino de la impiedad, de la iniquidad, del asesinato, del adulterio, de la fornicación. Está hablando un hombre que ha sido perdonado por Dios y que hoy ha encontrado el camino de la misericordia, de la salvación. Él te dice... Más el que espera en Jehová, le rodeará su misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cuando uno per pide perdón a Jesús, cuando Él te perdona sus peca tus pecados, tú te conviertes en una persona justa delante de Él. Porque Dios no se acuerda de tu vida pasada. Dios se, se transforma en el ser que mira ahora a tu vida como una vida totalmente limpia. Porque así es Dios. Dios no es como tú, como yo. Y cuando miramos a una persona nos acordamos de sus pecados. Ah, sí, claro, el adúltero. Ah, sí, el asesino. Ah, sí, el que renunció. Aquí el hipócrita. Esa es nuestra condición humana. Y a veces creemos que Dios nos juzga de esa manera. Y nos olvidamos. Que Dios no se acuerda más de tus pecados. Cuando él te perdona, te declara justo delante de su trono y nunca más pensará que tú eres lo que eras cuando él te encontró. Porque todo aquel que se encuentra con Jesús, su vida cambia. Su corazón toma un rumbo diferente. Sus deseos comienzan a cambiar. Su mente comienza a crear nuevas rutas de bienestar para buscar el bien. Dios transforma al hombre que confiesa sus pecados y recibe su perdón. Alegraos, alegraos en Jehová y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Por eso es que Dios dijo que David tenía el corazón de Dios, que tenía su corazón como el corazón de él. ¡Qué maravilla! Así es Dios cuando perdona. Te vuelve recto delante de él, te vuelve justo delante de él. Hay un camino que tenemos que tomar y es un camino posible. Reconocer nuestra condición de pecado y buscar la ayuda del Espíritu Santo para ser conducidos por el camino del bien. Yo quisiera esta mañana, en este tu programa, tu encuentro con Dios, tú puedas tener ese encuentro con tu Dios y que Él sea quien finalmente te diga que eres justo por la misericordia de su perdón. Yo quiero que esta mañana tú abras tu mente y tu corazón y no mires lo que eras, sino que te pongas a los pies de la cruz y allí encuentres la paz que tú necesitas para tu vida. Tú me dirás, pero yo no soy tan pecador como David. Posiblemente. Posiblemente el orgullo esté minando tu corazón. El egoísmo esté minando tu vida. De tal modo que muchas cosas que tú querías lograr no las podías lograr porque ahí hay una una atadura. Es necesario que tú puedas poner eso también a los pies de la cruz para que tu vida comience a tomar un rumbo diferente, para que el Espíritu, posesionando tu corazón, te diga dónde tienes que ir y qué tienes que hacer y a quién tienes que buscar en tu vida individual para vivir una vida llena de bienestar y de paz. Es mi deseo esta mañana que cada uno de ustedes que nos escucha puedan tener un encuentro con Dios como yo quiero tener también con Él. Que este mensaje de este sábado por la mañana pueda dar a tu corazón un rumbo diferente. Puedas crear una cosmovisión diferente de que la vida aquí no es nacer, comer y morir. Que la vida aquí es nacer, vivir con Dios. Y luego, si la muerte nos toca, esperar muy pronto, vivir con Él por la eternidad, para siempre, en la felicidad que Él siempre quiso dar a sus criaturas. Algo que muy pronto sucederá en este mundo. Las señales lo muestran, las circunstancias del mundo, el caos nos demuestra que Dios está a punto de intervenir en esta tierra. Y tú tienes que estar listo. Por eso te invito esta mañana a que tú te encuentres con tu Salvador y que Jesús pueda ser el que finalmente llene tu corazón de paz y alabes el nombre de Dios, porque hoy tu pecado ha sido perdonado. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, porque en tu palabra encontramos la obra de misericordia que quieres hacer con nosotros, como lo hiciste con tu siervo David. Así como tú levantaste a este hombre del caos y la iniquidad del pecado, de la impiedad y transformaste su corazón en un corazón recto, también transforma el nuestro. Y haznos, oh Dios, útiles para ti. Para que esta relación y convivencia que tengamos contigo pueda producirse en un espíritu de evangelizar el mundo y dar a conocer al dios maravilloso que tú eres dar a conocer al mundo que tú tienes misericordia y no solo castigo que tú tienes una puerta abierta aunque estrecha para todo aquel que se encuentra contigo pueda caminar en el camino de la rectitud padre amado te abrimos nuestro corazón así como estamos sucios de maldad pero deseoso de recibir tu perdón. Llénanos hoy de tu Santo Espíritu. Que cada corazón que esté, esté escuchando este mensaje, que cada corazón que ha estado entenebrecido por el pecado, que hoy que tu Espíritu Santo ingrese en él, puedes, pueda ser llenado no solo de tu presencia, sino de alegría, de paz. Y que pueda comprender a plenitud tu misericordia. Te entregamos nuestras vidas. Te entregamos nuestro corazón. Te quiero rogar por Alfonso. Que está recuperándose del COVID. Te rogamos que tú le bendigas. Que bendigas a todos aquellos que perdieron la fe. Por causa de esta enfermedad. Que no les falte su fe, Señor. Bendícelos. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Salvador Jesús. En su nombre hay poder. Y por su nombre nosotros te pedimos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga esta mañana. Que Dios bendiga su palabra y que tu corazón haya sido liberado para siempre del sentimiento de culpabilidad y que puedas vivir una vida llena de alegría, llena de paz y que puedas sentir de verdad la misericordia de Dios en tu vida. Estamos contentos porque muchos han seguido nuestro mensaje esta mañana. Queremos saludar a Sandrita, a Roger Martínez, a Brandon Espinosa, a mi esposa Karina, a Luis Quispe que está por Estados Unidos, a nuestros amigos que nos han visitado, Wilder Vázquez, que el Señor los bendiga, que el Señor los acompañe y a todos los que van a ver este programa, compártanlo con aquellos que también necesitan escuchar este mensaje. Saludos a mi mamá, a mis hermanas en Iquitos. Y a todos los que nos ven en diferentes lugares, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y que tu encuentro con Dios esta mañana haya sido una realidad. Saludos a Violeta, que también que nos escucha. Si alguno de ustedes no escuchó este mensaje completamente, lo puede escuchar porque quedará grabado en mi Facebook. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado a las 10 y 30 en tu encuentro con Dios. Con un servidor de siempre, Boris Darmon. Que Dios nos bendiga. Nos vemos. Chao, chao.